Buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en un nuevo episodio de nuestra serie de webinars de fintegración. Eh, este programa de Tic Tac y de Asobancaria, que habla de cómo la tecnología y el sector financiero se han unido para dar a todos los ciudadanos cada vez más y mejores servicios. Eh, para quienes no me conocen, soy Adriana Ceballos, directora de desarrollo de programas de Tic Y para mí es un gusto hoy estar eh, presentando, como les digo, un nuevo episodio de esta serie. Hoy hablaremos de Colombia se integra, la integración en la vida cotidiana, específicamente de banking as a service. Queremos entender de qué se trata esta tendencia innovadora del mercado financiero que quiere compartir la prestación de servicios financieros eh, en el centro de múltiples transacciones de diversos servicios y que ofrece comodidad y facilidad al utilizar aplicaciones móviles. ¿no? ¿Qué es lo que realmente recibimos los ciudadanos al usar Banking as a Service? ¿Qué es lo que estas instituciones eh, nos van a ofrecer? ¿Cuáles son las tendencias eh, del Banking as a Service en el mundo? ¿Dónde iniciaron? ¿Cómo pasó? ¿En qué estado estamos acá en Colombia? Eh, ¿Qué oportunidades y retos tiene el Banking as a Service? Vamos a hablar también un poquito de cómo comparamos eh, Open Banking y Banking as a Service, todos estos conceptos novedosos que todos hasta ahora estamos como apropiando y acabando de, de entender. Eh, para mí es un gran gusto presentarles a nuestros invitados de hoy. Eh, en primera instancia, Emanuel Gott, Director Ejecutivo de Desarrollo de Negocio del Banco Sabadell. Emanuel, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Emanuel, como director ejecutivo de desarrollo de negocio, tiene a su cargo la definición e implementación de las estrategias para hacer negocio, segmento, producto y marketing del Banco Sabadell. Cuenta con maestría del ESADE y el Stockholm School of Economics, así como más de 10 años de experiencia en la creación de estrategias de negocio en el sector bancario y financiero. Estamos seguros, Emanuel, que tendrás una gran cantidad de conocimiento y de experiencias eh, para compartir con nosotros. Así que qué gusto nuevamente que estés con nosotros acá. Gusto es mío. Muchas gracias. Nuestro siguiente invitado, Carlos Villegas, presidente de la compañía de financiamiento tuya, eh, gran amigo, viejo amigo. Eh, gusto tenerte aquí, Carlos, y volverte a ver después de tantos años. Eh, y, y estoy segura que también tendrás... Información muy interesante eh, para compartir con nosotros desde la perspectiva de qué está pasando aquí en Colombia con el Banking as a Service. Bienvenido. Hola, Adriana, muchas gracias. Qué bueno, pues, por supuesto, compartir este panel contigo, con, con Emanuel, a quien he tenido, pues, también como referente, pues, por, por, por el avance que él ha desarrollado en México en este tema. Y, pues, por supuesto, que felices de compartir las experiencias en esta materia aquí. Carlos es administrador de la Universidad de los Andes con posgrado en Marketing Estratégico del CESA, donde también se desempeñó como profesor de la Cátedra de la Estrategia y ha completado cursos de gerencia en el IS Business School y en McGill University en Canadá. Eh, entonces, como les decía, un gusto tenerlos acá. Ahora les presento a nuestro moderador. Eh, como les hablaba, este programa de integración lo hacemos en conjunto, el Tic Tac y bancaria eh, Felipe Noval. Director de Transformación Digital e Inclusión Financiera de La Sobancaria. Felipe será nuestro moderador el día de hoy. Eh, Felipe también eh, gran conocedor, obviamente, del tema desde La Sobancaria. Digamos que este se trata de su día a día y también, como ustedes, sé que tendrán una conversación muy rica y muy entretenida, llena de información muy interesante para todos. Así que muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Yo estaré aquí tomando atenta nota a, a todo lo que digan y al final los volveré a, a saludar como para que hablemos un poquito de los temas del cierre. Así que mucha suerte y muchísimas gracias. Perfecto, Diana. muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Y a Emanuel y, y, y a Carlos, nuevamente, buenos días. Qué gusto estar con ustedes. Con la CCIT y desde la Alianza de integración el tema de máquinas a Service ha sido un tema de bastante relevancia, viendo un poco el desarrollo que ha tenido esta, estas nuevas tecnologías al servicio del los financiero y la evolución que ha tenido en los diferentes ecosistemas. Si hablamos un poco eh, de la evolución que ha tenido eh, la materia y si vamos eh, paso a paso un poco, cómo ha sido y cómo fue el surgimiento desde Reino Unido, la Comunidad Europea y los desarrollos de todos los ecosistemas, podemos ver que comenzamos desde hace unos un par de años, de 2015, 2013, inclusive, a hablar primero de open payments como primera iniciativa de esta apertura de, de datos o de apis o trabajo colaborativo entre, entre diferentes actores del ecosistema, pasando luego a un tema eh, que es absolutamente coyuntural en muchos ecosistemas, que es el open banking el desarrollo que a partir de Open Banking se ha dado sobre Open Finance, con un scope un poco más a, abierto a incluir a otras entidades vigiladas o que hacen parte del ecosistema financiero, a un sistema de Open Data, donde hay muchos más actores, y luego vamos y aterrizamos de género especial Banking as a Service, como es la manera de, de, de monetizar, de generar sinergias de generar, este trabajo colaborativo entre el sector financiero y otras industrias generando canales de distribución generando desarrollo de productos y servicios financieros eh, de gran envergadura y, y naturalmente pues colombia no es ajeno a estas tendencias que vemos en otros en otros países y regiones eh, por eso quisiera pues comenzar con, con Emanuel eh, y preguntarle y preguntarte manuel cómo ha sido ese proceso de adaptación, cómo ha sido esa migración de, de un Open Banking a, a, met, a materializar y monetizar el, el Banking as a Service como una alternativa eh, para los portafolios de, de los bancos y para Banco Sabadell en México, desde, desde su llegada pues, a, a, a México y esa, ese trabajo colaborativo con otras industrias y que nos aterrices un poco el, el concepto, Emanuel. Nosotros acá en Colombia, pues llevamos estudiando desde, desde el gremio, desde la industria, el regulador, observando un poco de las buenas prácticas a nivel mundial en, en la materia. Pero qué bueno conocer casos concretos y saber cómo ha funcionado y la experiencia que, que has tenido en el liderazgo al interior de Banco Sabadell frente el, a las estructuras o, o el desarrollo del banking as a Service. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Te diría que. Es bueno tomar un, un step back, ¿no? Para contextualizar un poquito Banking as a Service, eh, como lo explicaste tú, ¿no? Es una tendencia que viene de, bueno, desde hace ya varios años. Creo que hay diferentes paradigmas. La, la banca, nosotros o sea, somos un banco en México, un banco español. Pero la, la banca tradicionalmente, cuando se habla de digital, creo que el, el, el, la estrategia principalmente ha sido de digitalizar procesos. Eh, presenciales, ¿no? Entonces, se ha montado una banca en línea, se ha montado banca móvil, pero que cuando empiezas a ver, digamos, los customer journey, la experiencia del cliente, principalmente estamos hablando de, de digitalizar procesos de sucursales. ¿no? O sea, no hay una reflexión profunda de quitamos lo que había antes y construimos algo nuevo. En paralelo, eh, eh, y es una realidad que, que nos toca a todos en América Latina como en el resto del mundo, eh, hay eh, un, un crecimiento exponencial es de, de, de lo que podemos hacer en, en, en la vida digital. ¿no? O sea, con eh, Uber puedes pedir un, un, un, un coche o con Didi, este, puedes ordenar pizza. Puedes, o sea, la, nuestra vida digital ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Y es claro y evidente que muchos de los usuarios este, buscan eh, de una forma que sea digital, pero también sin fricción, totalmente conveniente, Accesos a productos y servicios. Eh, y al lado, en, en América Latina tenemos un tercer paradigma, que, que, que es que sufrimos de, eh, de una baja inclusión financiera, que, que es un problema endémico. ¿no? Entonces, tenemos una muy alta tentación de, de, de smartphone, alrededor del 70-80%. Eh, tenemos una población que entiende del mundo digital y se quiere mover ahí, pero que también sufre de la poca bancarización que no le permite pues, poder transaccionar este, como lo hacen en Europa o como lo hacen en, en Asia. Entonces, cuando metes todo eso en, en la coctelera, el tema de Banking as a Service, realmente es eh, matar el paradigma actual de la banca de intentar digitalizar procesos bancarios y hacer una especie de salto cuántico hacia el otro lado que es tengo estos ecosistemas digitales que están existiendo. Hay necesidades de clientes que es yo quiero transaccionar, pero si yo, de forma conveniente, cuando quiero, donde quiero. Y es cómo te atalancas esos, esos ecosistemas para ofrecer productos este, financieros y bancarios. ¿no? Y está claro que eh, nuestra experiencia en, el, en, en, en México, lo, lo, hemos, lo hemos lanzado hace ya dos años, eh, tiene varias implicaciones. La, la primera... Evidentemente es repensar el rol del banco, este, el banco ya no puede ser, o en su financiera ya no puede ser este, eh, este lugar donde vas y pues, abres tu cuenta y pides una tarjeta de crédito, aplicas por un crédito hipotecario, etcétera, etcétera. La relación con el cliente es totalmente diferente. La relación del cliente se construye donde está el cliente, es decir, pues en Uber, en Didi. Eh, en Carrulla, en Colombia o en Palacio Lledo, en México, etcétera, etcétera. El segundo es, la, la, la, la visión tradicional de los bancos o decisiones financieras entre lo que es el front office, el middle office, el back office, desaparece. Porque cuando hablamos de digital hablamos de tecnología y cuando hablamos de esos ecosistemas, donde el cliente tiene acceso a pues, abrir una cuenta en línea eh, en la página de Uber o a pedir un crédito en la página de, de Amazon, la tecnología es fundamental. Entonces, el rol de la tecnología eh, deja de ser un tema de back office o de soporte a ser casi, casi un tema de negocio y de frontend. Y el tercero es, eh, y para mí es la mayor implicación que, que hemos tenido personalmente y en en, personalmente en el, en el banco en México, es eh, repensar por completo eh, todo lo que es el suite de productos y servicios bancarios. Es decir, los bancos estábamos totalmente enfocados y ondulados y, y a, a entender, intentar tener la relación completa con el cliente. No, le quiero dar la cuenta, pero después le quiero dar el crédito, y después le quiero dar el crédito hipotecario y el seguro de vida. Y ahí de lo que se trata es, este estar donde el cliente realmente necesita. Y a lo mejor el cliente lo que necesita en la página de Uber es una cuenta bancaria o es un crédito eh, o es un buy now pay letter. Pero es, es, es no pensar en el cross selling, no pensar en, oye, no, este cliente lo tengo que hacer mío. Y no, es realmente qué producto necesito desarrollar apalancado sobre tecnología para atender necesidades muy puntuales del cliente en este momento. Diría que para mí son las tres grandes implicaciones del, del modo de Banking and Service, en, por lo menos en México. No, genial, Emanuel. Yo creo que, el, que has aterrizado mucho la conversación y principalmente colocando al consumidor en el centro de la ecuación. Cómo llegar a este consumidor y cómo la banca puede ampliar sus canales de distribución, cómo pueda partir con socios estratégicos, llegar a donde el consumidor esté llegar a la aplicación que el consumidor usualmente utiliza, porque eventualmente es apalancar esa licencia bancaria y ese portafolio de servicios digitales que hoy en día cuenta, pero poderlos prestar colaborativamente o en un, o en un partnership con otros aliados y aprovechando las interfaces y el Know Your Customer que también tienen otros, otros ecosistemas. Cuando hablamos de este tipo de, de alianzas, porque existen muchos mitos, frente al Open Banking cuando lo vemos como un todo y luego cuando vemos el Banking as a Service. Si lo entendemos de una manera muy limitada el Open Banking, pareciera que fuera una camisa de fuerza o una regulación que tiende por abrir los datos del sector financiero que han llevado años recolectando al servicio de terceros, de fintechs, de otras industrias, de startups, para el diseño de productos y servicios pero lo ven como, como una pérdida de oportunidad y no, como, y no como una oportunidad de desarrollo de nuevos negocios. Porque no, no es tan claro como nos estás mostrando cómo lograr monetizar, cómo lograr generar estas sinergias donde sea un gana-gana para todos. Qué interesante la información y los productos financieros que tienen los bancos, pero qué interesante la información que tiene el sector de telecomunicaciones o el sector retail, el perfil del consumidor. A mí me interesa como como banco, saber y poder caracterizar a este consumidor a partir de sus hábitos, sus gustos, qué sitios de cuenta, qué hábitos de consumos tiene. Y, y quisiera que nos contaras un poco cuál ha sido en, en, en especial esa, esa, ese tipo de alianzas o, o mercado que han visto desde Banco Sabadell en alianza con otros eh, actores del de, de, de sector industrial para la generación o diseño de productos y servicios. Mira, lo, lo dijiste muy bien, o sea, creo que hay una, eh, hay un miedo de, de, del open banking quizás en algunos, algunos de los jugadores. Hay, hay un miedo de, de, de compartir esa información o de entender que finalmente el cliente, pues, al momento que compartimos información alrededor o que demos acceso a otros, eh, lo, lo, lo perdemos. Pero como bien dijiste, o sea, yo, yo creo que es no ver el, el, el bigger picture, ¿no? La foto más grande. Eh, y creo que... Que realmente es el contrario. No, no tengo estadísticas de Colombia, pero en, en México, cuando hablamos de, de la relación del cliente con sus bancos, te sale muchas veces que hay una desconfianza generalizada, este, los NPS son mucho más bajos que con industrias este, tecnológicas o, o digitales, eh, hay un desentendimiento de los productos y servicios, porque son muchos productos requieren de, de un conocimiento financiero, ¿no? o sea, una tarjeta de crédito. Es un producto que, que no es tan sencillo de entender para la mayor parte de la población. Entonces, o sea, hay una, hay una serie de, de factores que yo creo que como, como instituciones financieras y como bancos, eh, hemos sido muy celosos del uso de la data y hemos, eh, pensando y viendo como los centros de industrias o las fintechs, como posibles amenazas, o sea, las big tech, este, los Amazon, los Google, este mundo, sin pensar de que, había una oportunidad muy clara de colaboración, que es justamente lo que dices. ¿no? Nosotros el, en México podemos hablar de, eh, de dos casos. Tenemos, una, tenemos un partnership con una, eh, una finta y tenemos un partnership con, un, eh, con una telco, que es, que es Telefónica. Eh, y con Telefónica, realmente todo nació de, de una idea de eh, ofrecer eh, un producto diferencial a los clientes que no existía en la banca y que la banca... Pues, por, por los procesos ingresos que tienes, por la, la, la, la capacidad tecnológica que, que, que también tiene, pues no podían ofrecerlos, ¿no? Entonces, hemos diseñado un crédito consumo digital que se apalanca tanto del expertise bancario, pero del conocimiento profundo y de la relación estrecha que tienen Telefónica con sus clientes. Y cuando mezclas esas dos cosas, eh, lo que sucede es pues, una relación ganar-ganar, donde el, el, la telco o el corporativo eh, puede ofrecer un producto que hoy no está ofreciendo a sus clientes dentro de su ecosistema digital eh, y cuando realmente el cliente lo necesita. O sea, hay derivadas div este, tremendas. Tú puedes decir, oye, pues, a través de la geolocalización, yo sé cuando el cliente se encuentra en un centro comercial y le, y le hago una, una, una propuesta de un crédito que esté, ¿sabes? o sea, muy bien este, eh, afín a sus necesidades y a su segmento. Pero también desde el lado bancario, o sea, definitivamente es, hay, hay, hay, hay también oportunidades tremendas. Eh, te estás acercando a un cliente ya captivo, o sea, que ya tiene una relación existente con, con una telco, con un cooperativo, que ya tiene un cariño con la marca, que ya tiene una identificación con ella. Eh, te estás acercando al momento que realmente el cliente necesita el producto. Estás ofreciendo algo que no solamente eh, eh, lo, lo puedes hacer dentro de un ecosistema preexistente, pero también apalancando sobre data que te permite entender mejor el cliente y poder ende, mejor. Y eso tiene beneficios no solamente para el banco, que tu gestión de riesgo se mejora, no solamente para, la, para el corporativo que, pues, que, que, que genera otras fuentes de dinero, pero también para el cliente final. En, en América Latina, cuando comparas, por ejemplo, las tasas de interés están muy elevadas en comparación al resto del mundo. ¿Por qué? Porque pues, o sea, hay poca información este, formal que existe y, y todos esos jugadores sí tienen muchísima información. Hablamos de información bancaria, pero muy, pocas veces hablamos de la información que tienen otras industrias. Y, y, y lo que generas es un, es, un, es un ganar, ganar, ganar. O sea, gana el usuario, gana tu socio y gana la institución financiera. Genial. Yo creo que has tocado un tema fundamental y, y quiero traer un poco la experiencia colombiana y preguntarle a, a Carlos Villegas, que frente a lo que dice Emanuel de llegar donde está el cliente, pues tú ya es un, un ejemplo un caso de éxito de cómo ha sido esa relación desde las entidades con licencia o vigilados desde una compañía de financiamiento que desde antes mucho antes que estuviéramos hablando de banking as a service o de alianzas entre el sector financiero y el sector retail o otros actores tú ya lo ha venido siendo desde sus orígenes porque es parte de su adn desde su evolución en las tarjetas de, de crédito que, aunque naturalmente, pues nacieron y han tenido con un grupo éxito, con Alcosto, con Carulla, y hoy en día, pues un portafolio eh, de productos y, y servicios que, que abarcan crédito de libre inversión, tarjetas franquiciadas con con estas eh, tres actores que mencionaba anteriormente: Carulla, Éxito y, y Alcosto, eh, también tarjetas privadas y, y, y billeteras electrónicas. Quisiera preguntarte un poco por por esa evolución de tuya, que nos cuentes un poco, para los que nos acompañan el día de hoy, ¿qué es tuya? y ¿Cuál es el valor que le ves a ese trabajo colaborativo entre el sector financiero y otras industrias para generar valor para el consumidor? Clarísimo. Eh, Felipe, y muchas gracias. Pues yo creo que, eh, como lo estabas comentando, tuya pues eh, existe hace más de 10 años, tuya es producto de una alianza, de, de dos, pues digamos, grupos muy grandes acá en Colombia, el Grupo Éxito, y el grupo Colombia claramente, y esto pues remontándonos a más de 10 años atrás, en un mundo de pronto más análogo y menos digital, pues yo creo que fue muy innovadora. Fue una alianza que justamente puso al cliente en el centro y encontró que el cliente dentro del retail tenía unas necesidades. Cuando uno analiza pues que en Colombia más del 70%, un poco más del 70% de los colombianos tienen ingresos inferiores a dos salarios mínimos, y carecen de acceso a financiamiento, pues en algunos casos para, para comprar bienes y, y servicios que les mejoran su calidad de vida, como puede ser su primer refrigerador, un computador para la casa, por, por, por citar algunas cosas. Entonces, eh, nació esta compañía producto de una alianza y con esa vocación de darle acceso al financiamiento para el consumo responsable a todos los colombianos, pero especialmente a esos de menos de dos salarios mínimos que, que, que no se les daba tan fácil ese acceso al financiamiento. Entonces, pues en un mundo más análogo se va, pues digamos, tuya eh, con el éxito a, a, a estar allá donde están los clientes, en este caso en el retail y acompañar pues esa oportunidad de, de acceso en un modelo que también hace muchos años fue muy innovador y era pues prácticamente con la cédula, sin más papeleos y sin codeudores y sin más temas pues en, en, en tiempo muy corto la persona obtenía una aprobación y una tarjeta de crédito originalmente pues lista para comprar ahí en el retail y esto pues fue, fue demostrando que obviamente cuando se juntan dos lo que puede resultar en beneficio del cliente es muy grande eh, se empezó pues obviamente a, a entender cómo era esa información del retail a incorporarla en los modelos de riesgo de tuya lo cual nos permitió inferir eh, pues obviamente a partir de los consumos de los clientes en el retail eh, sus hábitos unas estimaciones de ingresos y también unas estimaciones de riesgo esto le abrió la puerta a muchos colombianos que no tenían un puntaje en un buró simplemente no eran ni buenos ni malos eran invisibles porque no estaban calificados y esto nos permitió pues hoy en día tener casi 3 millones de clientes y de estos casi tres millones de clientes más de 1.2 millones en los últimos años que fue su primer producto de financiamiento formal en el sistema. Entonces, pues, como lo vemos nosotros, las alianzas son muy beneficiosas, pues, porque realmente si ponemos al cliente en el centro, pues, el cliente gana, en este caso, por acceso, pero se beneficia también de los programas de fidelización, como puede ser los puntos Colombia, en este caso, que da el éxito. Y también al usar los servicios financieros, acumula puntos, se beneficia de unos descuentos extraordinarios que solamente, pues, digamos, a través de estos productos lo puede conseguir. Y esto ha sido pues la historia de Tuya. Tú lo mencionabas. Fuimos evolucionando ya no solo tarjetas de crédito, sino también seguros, también créditos de, de consumo, de, de libre destino y también pues más recientemente hace unos meses una billetera digital que se llama Tuya Pay que ya cuenta con más de 300 mil usuarios y esto pues obviamente muestra eh, mucho de lo que decía Emanuel y es pues hay que estar donde el cliente, donde el cliente está. Realmente pues esta es una opción. Hablando de alianzas en un mundo análogo y ya lo que hemos venido traduciendo, Felipe, es en este mundo digital, eh, en un esquema, pues, digamos, de APIs, en un esquema, pues, digamos, de estrategia, de APIs abiertos, eh, nos ha permitido también estar en el mundo digital de estos retailers. Entonces, hoy en día un cliente no solo puede solicitar sus productos eh, dentro del retail, sino también en la página del éxito o en el aplicativo del éxito o Carulla encuentra nuestra billetera, puede interactuar con ella o puede solicitar también productos de financiamiento. Lo mismo, pues, que en la página de AlCosto también se pueden solicitar las tarjetas. Entonces, yo creo que es ir viendo un poquito desde ese mundo análogo lo que ha resultado bien de las alianzas, los aprendizajes y, y yo creo que un poco la gran oportunidad que supone, pues, también el banking as a service, entendiéndola, pues, en un contexto de, del cliente en el centro, pues, es justamente eso. Ayer en una charla que teníamos, con Jaime, el presidente de Microsoft de Colombia, hablaba como tendencia global eh, pues el fin de, los, de, de la era de los imperios y pues eh, que llega la era de las alianzas. Y yo creo, pues digamos que si uno tiene esa vocación y ese entendimiento que de pronto solo uno mismo no va a ser capaz de lograr tanto que si lo hace en conjunto con un aliado, pues realmente es poderle dar al cliente eh, mejores experiencias, y, y esto, pues, digamos, es un poquito lo que nosotros estamos alistándonos para sacar, pues, digamos, el mejor provecho también que pueda venir de, de una regulación, pues, que confiamos se está construyendo de manera muy, muy responsable y acuciosa. Precisamente so, sobre esta última fase quiero, quiero hacer una pregunta, Carlos. Y es que nos cuentas que las alianzas han existido siempre y desde tú ya hace parte del ADN por los mismos eh, accionistas y la evolución que han tenido con diferentes actores del sector retail y la licencia que tienen como compañía de financiamiento para ofrecer esta serie de productos y servicios. Y ahora, pues, a partir del Banking as a Service y de las tecnologías emergentes y de la eficiencia en el flujo de la información a partir de APIs, ¿cómo ves hacia el futuro el potencial de Banking as a Service para llegarle eh, a, a más clientes, para potencializar este tipo de alianzas y aquello que se hacía análogamente en el pasado, ¿qué potencial le ves a máquinas a hacia el futuro? Pues en un país todavía donde pues eh, más del 60% de los colombianos adultos no tienen acceso a financiamiento formal, Felipe, eh, por, por citar algo seguramente en cuentas de ahorros lo hemos hecho bien y es un país que en inclusión financiera ha avanzado mucho, pero en inclusión pues digamos crediticia y ahora en lo que viene que es inclusión digital pues porque ya no solamente es poder comprar en el mundo físico sino también como doy acceso para que puedan comprar de pronto a través de tarjetas franquiciadas digitales y de otras opciones pues que le permita a todo el mundo acceder mismo desde las billeteras pues yo creo que la oportunidad es muy grande, yo creo que pues por supuesto hay que entender las alianzas cómo se hacen, con quién se hacen eh, y ahí pues obviamente que hay una gran cantidad pues digamos de análisis y dependerá mucho de la estrategia de las compañías pero sí es cierto y, y nos pasa mucho que nos buscan eh, empresas medianas, pequeñas y grandes que, que, que de pronto el tener una licencia de, de la superfinanciera o de pronto tener una licencia como la nuestra de Mastercard en este caso pues no se les dan las condiciones o de tiempo o, o de capacidades entonces ahí es donde yo creo que si, si hay un, un, una mezcla entre lo que alguien puede aportar, un comercio, una empresa, una idea, un negocio digital y una empresa, en el caso nuestro como tuya, que tiene, pues, digamos, este, esta, no solo la licencia, sino también el saber hacer en materia de riesgos y también, pues, digamos, la tecnología, pues, yo creo que ahí puede haber una oportunidad muy grande de irrigar más crédito, más financiamiento y, por supuesto, también en general más acceso en todas las expresiones, Felipe. Emanuel, nos mencionabas hace unos par de minutos la, la alianza o el, o el proyecto de Banking as a Service que, que desarrollaron con Telefónica y esto me, me, me trae pues a, a poner sobre la mesa ese segundo mito del, del Open Banking que, se, que, que muchas veces se malentiende como si fuera una ley del embudo, que simplemente yo abro datos o de manera voluntaria porque me obligan pero de ninguna manera soy consumidor de los mismos. Y hemos visto en otros ecosistemas que cuando hablamos de Open Finance o Open Society, aquellas entidades financieras, principalmente como nace este tipo de, de, de, de, de, de iniciativas, si bien tenían un rol de proveedor de datos, también les interesa tener la camiseta de receptor de datos, de ser third party providers. Qué bueno conocer la información del sector asegurador, qué bueno conocer la información del sector de energía, de tecnología y telecomunicaciones. Quisiera preguntarte cómo ha sido esa experiencia cuando hablamos de un flujo de información en doble vía y qué beneficios, oportunidades le han visto a ustedes al Banking As a Service como entidades financieras y en el caso en particular... De, de poder abrir estos datos o contar con datos como por ejemplo en, en con Telefónica, que como, como, como empresa Telco tiene mucha información frente a hábitos transaccionales, de consumo, de, y el perfil de la caracterización de un consumidor. ¿Cómo ha sido ese beneficio eh, a partir del, del Banking as a Service como entidad financiera? Te, te, te diría que, que, que de nuevo, ¿no? o sea, lo, lo importante es, es saber un poquito la mente y pensar en, en qué existe y qué, qué, qué es lo que queremos crear, ¿no? O sea, como y me encanta lo que dijo Carlos de, de, de, de esos movimientos que, que yo sí estoy de acuerdo o sea, eso de backing the Service finalmente es nada más una continuación de algo que ya viene existiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que es de cómo haces alianzas para ofrecer productos y servicios de la mejor forma a los, a los usuarios y a los clientes. Te, te diría que Manuel, No sé si tenemos problemas técnicos, ¿se congeló Manuel o estoy congelado yo? Las demás personas me escuchan. Carlos, ¿me escuchas? Sí. Yo te escucho perfectamente. Perfecto. Bueno, mientras, mientras recuperamos a Manuel, quisiera hacerte esa misma pregunta. Poder aterrizar un poco para desde la visión desde la banca o de entidades financieras, los beneficios que traen ese flujo de información de, de lado a lado, no únicamente entender que la entidad financiera es, que, es quien abre los datos para que terceros los consuman, Sino que también, como entidad financiera, nos interesa conocer los datos de otras industrias. ¿Cómo ha sido esto un, un, un valor agregado en, en el negocio y como entidad financiera? Muy, muy, muy importante, Felipe. Yo creo que, pues, esa es, es, es justamente la esencia de una alianza. Eh, y en este caso, pues, si se trata de información y de data, pues yo creo que la data enriquecida, ¿cierto? La data, en el caso, como les comentaba ahorita, del, del retail. Eh, pues resulta tremendamente útil, pero pues seguramente esa misma data también producida desde una telco con los consumos de minutos, de datos, etcétera, de una persona pudiera llegar a, o, o pues a, en otras categorías, transporte, etcétera, pues también pueden llegar a, a, a ayudar y a facilitar. Yo creo que aquí, pues digamos, esa es la gran oportunidad que se tiene y por supuesto que en lo que hemos analizado nosotros, claro, que nos encantaría también poder actuar como TPP en algunos casos, y, y, y que pues el, el, el, el producto enriquecido de esa alianza y ese intercambio de datos, pues, el mayor beneficiado sea el cliente. El consumidor, insisto, porque tuvo mayores accesos o porque tuvo mayor conveniencia y, y no lo dicen los clientes. Pues, por supuesto, que hay una app de tuya que los clientes pueden descargar y ver en su celular. Pero lo que nos han dicho en este caso es, de pronto para mí es más cotidiano entrar al app del éxito o entrar al app de Carulla y que tuya y, y, y mis servicios financieros, puedan estar ahí mismo. Entonces, yo creo que esa es como la, la, la oportunidad bonita detrás de, de todo esto, de, de esa data, pues, digamos, enriquecida y, y al beneficio de los consumidores, Felipe. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Manuel, y desde Banco Sabadell, ¿cómo han visto los beneficios asociados a, a, a ser ustedes consumidores de esta data de otras industrias? Lo que nos estaba contando. Perdón, una, una disculpa, se me cae la... Se me cae la conexión, pero sí, lo que te decía es, o sea, nosotros los beneficios que vemos, este, para el banco está claro, ¿no? O sea, la, la, la idea para nosotros es, eh, y, y, y lo dijo Carlos y, y, y me encanta porque creo que, que, que, que más instituciones en, en América Latina están, están viendo este tema de inclusión financiera como algo que, que tenemos que enfrentar, ¿no? Pero la, la, la primera, nosotros, eh, detrás de nuestro modelo de negocio hay un convencimiento, ¿no? O sea, que eh, la poca bancarización... Y la poca democratización de los servicios financieros este, es, es más un problema, digamos, de la oferta que un problema de la demanda. Eh, y que para atacar este problema tenemos que pensar de forma diferente sobre eh, productos, servicios y clientes, que es lo que venimos hablando desde el principio. El banking is a service... El, las alianzas estratégicas, el email del finance, lo que te permite es utilizar data de terceros y, y apalancarte sobre un conocimiento mucho más profundo de los clientes de que lo que pueden llegar a tener los bancos. y hablaba de los telcos, pero es válido también para la plataforma de e-commerce, es válido también para los retailers, etcétera, etcétera. Y con eso, eso es llegar a poder crear una oferta eh, mucho más targeteada desde el cliente, mucho más eh, sencilla, pero también mucho más justa. Eh, lo, lo, decía, lo decía Carlos, ¿no? O sea, el tema del buro, muchos, muchos clientes, muchos usuarios en, en América Latina, desgraciadamente, pues no tienen información del buro porque no tuvieron nunca un acceso a, a, a un crédito formal. Eh, por ende, pues muchas instituciones financieras no han sido capaces, digamos, de, de poder escoger a sus clientes y ofrecerle un, un crédito que por más que sea elevada, digamos, la tasa formal, pues es mucho más inferior a un crédito informal. Que te puede prestar familiares, amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para el banco, la, el primer beneficio es, pues, llegar a más, a mucho más gente de lo que hoy en día estamos llegando. El segundo es eh, llegar con una, con una oferta realmente competitiva y realmente acertada a la las necesidades de los clientes. Y el tercero es eh, generar ingresos eh, donde previamente lo que se veía es, pues, es una pérdida de dinero, ¿no? Y cuando sumas esos, esos tres diferentes elementos, pues también lo que estás generando es, eh, eh, un, un, no sé cómo se dice eso en español, soy francés, pero un uplifting, ¿no? O sea, es, estás, estás elevando, digamos, el, el, la bancarización de este país, porque estás ofreciendo productos financieros formales a gente que no tiene ese acceso antes. Y eso, si no tienes un socio, como, como bien lo dijo Carlos, eh, que, que te provee la parte de información que que tú no tienes, que te provee el conocimiento de clientes que tú no tienes, que te provee el acceso a la plataforma donde está el cliente que tú no tienes, es muy complicado de poder a hacerlo. Y para nuestros socios, y que, que también es lo que platicábamos antes de que se quede la conversación, hay beneficios fantásticos. Eh, porque un retailer tiene interés en conocer a sus clientes mejores y la parte transaccional es sumamente importante para entenderlo. Oye, ¿qué compra? ¿Dónde compra? ¿Por qué compra con la competencia y no compra conmigo? ¿Qué tipo de producto está comprando? Porque hoy en día si el cliente paga en cash, esa información no la tienes. Hay eh, que quieren comprar cosas que te podían perfectamente poder hacerlo con un crédito, si fuera el crédito dado de, de forma digital y con una tasa este, justa, pero que no lo pueden hacer porque no tienen acceso a ese tipo de, de, de oferta hoy en día por el sector formal. no Y entonces yo creo que los, los, los, los beneficios, este, no solamente al nivel, digamos, básico existen para... Para las tres partes, usuario, institución financiera y, y socio estratégico. Pero sino que empiezas a trabajar, a sentarte a adicionar la oferta, se multiplican. Y empiezas a lo mejor con un producto muy sencillo que es un crédito y después lo, lo vas escalando sobre un buy now pay letter. Eh, donde la tasa de interés viene imbebida digamos, en el precio de la compra. Lo vas escalando sobre un tema de seguro, por ejemplo, de oye, pues vas a querer comprar un coche, pero pues, te, te conecto con aseguradoras porque ya te entiendo. Y, hay muchísimas, digamos, posibilidades eh, de oferta de productos que, que van surgiendo conforme tú, como institución financiera, te sientes con tus socios estratégicos y empezas a entender su industria, clientes, eh, las necesidades que existen y cómo finalmente. Está todo, pero realmente todo se apalanca sobre una transacción eh, o un, un producto financiero. ¿no? O sea, pase lo que pase en línea, siempre estás transaccionando. Y el banco o la institución financiera que consigue entender eso y que mezcla esta visión a un, a una, un enfoque centrado en el cliente y a una, una misión, digamos, de, de realmente asociarse con en el largo plazo con un estratégico, yo creo que los beneficios son, son inmensos. Buenísimo. Sí, yo, yo creo que... que en la medida que los consumidores cada vez más interactúan de manera digital, pues se va generando una serie de información, que es la huella digital que dejan en diferentes eh, industrias, eh, del sector retail o del e-commerce, donde se puede caracterizar... Los hábitos, los gustos, el tipo de productos, esa información que se va recolectando eh, en el día a día eh, por parte de diferentes actores, que en la medida que estos datos, naturalmente, y es un tema que quiero tocar más adelante, que es la autorización del avias data o de los datos del, del consumidor, puedan ser compartidos entre diferentes actores, pues se puede generar mayores productos y, y servicios financieros. Viendo un poco de, de, de la evolución o hacia dónde está migrando este mercado y el potencial de máquinas a Service, vemos algunos ejemplos eh, en Europa, por ejemplo, en, de, de startups eh, en Alemania como Solaris Bank, que, que es una empresa tecnológica, una empresa de tecnología con licencia bancaria, con sede pues, en Berlín y que opera en la Unión Europea, y su core business es que mediante el uso de APIs prestar estos servicios bancarios digitales con, con marca blanca y a, y a través o en interfaces de otras empresas comenzamos entonces a ver la, la migración de, de nuevos eh, tipos de negocios de nuevas eh, startups o bancos o neobancos o 100% digital que nacen con la intención de prestar y democratizar sus servicios y productos no haciendo el fronting sino apalancándose en la información de muchas industrias y a partir de las interfaces eh, que tienen ya estos actores que en el día a día ya lograron conectar con el cliente, lograron generar esa, esa relación de confianza y, le, y como valor agregado le ofrece ahora estos servicios financieros a partir de la licencia que tiene este, este banco o esta entidad financiera con, con las credenciales para prestar este tipo de productos. Entonces, en, en, en vista de eso, Emanuel, yo quisiera preguntarte ¿Cómo ves el potencial de crecimiento del Banking as a Service en el mercado, como un mercado general? ¿Hacia dónde crees que vamos a migrar en, en, en Banking as a Service en los próximos años? Mira, es una pregunta, pero pues, de casi de del futuro, pero hay, una, hay un autor que, que recomiendo a todos los que estén presentes, se llama Simon Torrens y, y es un poquito el, el inventor, no sé si el inventor, pero pues, eh, seguramente es ha sido de los que más han realizado un, un, una connotación que es embedded finance, ¿no? que es finalmente es las finanzas integradas, ¿no? lo que tú decías al principio. Eh, y es justamente esto. ¿no? O sea, finalmente el Banking as a Service es, es una herramienta que te permite embeber finanzas dentro de ecosistemas digitales. Él hizo un estudio eh, y, y valora el tamaño potencial de la oportunidad de, de finanzas embebidas alrededor de 7 trillones de dólares en el mundo. Entonces, yo creo que es un mercado enorme. Eh, creo que estamos nada más rascando la superficie, porque como lo decía antes, ¿no? o al sea, momento que tú te sientes como institución financiera con un socio y empezás a entender su ecosistema, las oportunidades de negocio para los clientes, los usuarios del ecosistema son infinitas. Eh, la, el segundo es que, que creo que la, eh, cuando hablamos de, de, de Invider Finance, la tecnología está lista. O sea, Carlos lo dijo, o sea, arquitectura abierta, o sea, las APIs, pero todavía estamos, yo creo, a, al inicio de lo que se puede hacer, ¿no? O sea, productos, por ejemplo, como el Bindout Payletter, -e pues tienen pocos años en nuestra financiera, ¿no? Y lo bueno de, la, de, de las fintech que se enfocan en resolver problemas muy concretos es cómo después las vas a poder subir, ¿no? Nada más es el banco de la institución financiera, también puede ser banco fintech este, socio estratégicos y, y cómo creas un, un ecosistema mucho más robusto. Eh, yo creo que, que, que realmente... Eh, para mí, el, el, este mercado sí es gigantesco. Te digo, yo sí creo en esta, esta cifra de 7 trillones de dólares. Sí creo que, que, que se va a acelerar. Vamos a ver una aceleración de, de ese tipo de alianzas y, y de, de co-creación de ecosistemas digitales. Y sí creo, eh, como, como lo dijo Carlos hace rato, que quizás es el final o el fin de los imperios y, y el principio de las alianzas. Eh, el, quien manda, guste o no, es, es el usuario. Y el usuario lo que quiere es menos fricción, instantaneidad, conveniencia. Y los modelos actuales, digamos, tradicional, por más digital que sean de la banca o de otras instituciones financieras, no permiten eso. Entonces, yo creo que el, el, el, el Banking of Service en Limited Finance es, es una tendencia, pero que está aquí por quedarse. De acuerdo. De acuerdo. Carlos. Conoces muy bien por la evolución y, y cómo, cómo es el desarrollo de este tipo de alianzas y ahora los retos regulatorios que tenemos en Colombia, eh, en la medida que, que estamos observando de diferentes ecosistemas buenas prácticas, viendo cómo lo hacen en otros ecosistemas, si hablamos de unos servicios de, de open banking y banking as a service de manera voluntaria, eh, de manera... Eh, obligatoria, si lo mejor es hablar únicamente de Open Banking o Open, o open Society o Open Data, que el flujo de información, y lo mencionabas muy bien, también nos interesa eh, ser consumidores de datos de otras industrias. Estamos en un proceso de construcción y este año 2021 pues es fundamental en, en construir estas bases frente a lo que va a ser el desarrollo eh, más adelante. Quisiera preguntarte desde tu perspectiva, eh, y que tú ya nace a partir de esta serie de alianzas, ¿cuáles crees que van a ser los retos en, en, en materia regulatoria que nos podemos llegar a enfrentar? Pero principalmente un reto que siempre está sobre la mesa, que es el tema de los datos personales o la ley de Avias Data frente a estas autorizaciones de los, de los consumidores. ¿Cómo, cómo, vemos, eh, ¿Cómo ves esta evolución o cómo ves estos retos que nos vamos a enfrentar para generar el nivel de madurez y seguir evolucionando en estas alianzas estratégicas a partir de varios pasaceros? Pues Felipe, yo creo que ese tema es muy importante. Digamos, yo lo primero que, que resaltaría en lo que he podido entender pues, de las conversaciones y acercamientos con la unidad de regulación financiera es que el espíritu de, detrás de toda esta iniciativa o este proyecto de ley pues, es la inclusión financiera, lo cual pues, yo creo que eso es lo que nos tiene que convocar a todos. Yo diría que es como el fin superior o el propósito superior en este caso. Ahora, en los comos, pues yo creo que por supuesto hay que ser muy cuidadoso, obviamente pues que uno, si de manera descontextualizada, eh, pues la, la percepción con la que se queda es que esto se trata de, de, de abrir los datos sin ningún tipo de, de, de cuidados en materia de seguridad y en materia de protección pues de la privacidad del consumidor mismo, pues obviamente que puede sonar como que como, como que esto supone, pues, algunos peligros y en efecto lo supone, yo creo, si no se tienen, pues, digamos, los, los, los debidos cuidados. Yo, pues, digamos, en lo que hemos podido referenciar, pues, estos modelos han avanzado y tal vez están más maduros en Europa, como tú los mencionabas. Eh, inclusive, pues, en un tema en el que tal vez no fue tan opcional, sino fue más bien mandatorio la forma, pues, digamos, en la que se transfirió este modelo al mercado financiero, eh, pero, pues, también al hacerlo mandatorio como... No solo las fintechs y los nuevos entrantes pudieron ofrecerle a los clientes nuevos servicios, sino también entidades financieras pudieron transformar sus modelos de negocio, reconvertirlos y, y, y que la suma de todo esto pues, se, se tradujera en mejores beneficios para los clientes. México claramente pues, tiene también un avance importante de haber eh, promovido ya esta regulación y no solo pues, digamos, la, de, la ley pues, digamos, de Open Banking, sino también la ley de fintechs, que me parece muy importante para que acompañe pues, y ordene un poco cómo puede ser el mejor aprovechamiento de esto. Entonces, pues insisto en que, en que estamos confiados en que en un trabajo, pues digamos, cercano con, con, con la URF y pues desde el gremio, nos va a permitir entre todos, pues digamos, aportar lo que pudiéramos estar anticipando, que, que cumpla con el propósito realmente de abrir para dar más inclusión financiera, abrir para dar más acceso y más beneficio al, al, al ciudadano en su cotidianidad pero también pues, cuidando, obviamente, de todos estos temas que son tan importantes como lo es la, la seguridad de la información. Yo creo que ahí es donde está, pues, digamos, la gran oportunidad en este momento en el que se está pues, desarrollando esta regulación, Felipe, pero pues yo confío, pues, obviamente, en que esto tiene que salir muy bien y tiene que ser eh, de mucho provecho, insisto, para los, para los ciudadanos, quienes, como decía Emanuel, pues, el, el ciudadano es el que elige. La cotidianidad en el caso nuestro, pues, digamos, y seguramente el de muchas entidades, es apuesta por estar en la cotidianidad del cliente, pues, esa cotidianidad está, como lo decía eh, Manuel, de pronto en el Uber, en el transporte, en, en, en el caso pues, nuestro, en las alianzas que tenemos con retailers, como una expresión de cotidianidad, pero también pues lo pueden ser las telcos y las diferentes pues, instancias de lo que es el día a día de una persona y cómo los servicios financieros, estando ahí, le resuelven algo. Yo creo que esto no es solamente... Abrir por abrir, esto yo creo que se trata es de entender muy bien cuáles son las fricciones, cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas que entidades con licencias eh, pueden llegar a aportar aquí y si desde los pagos o desde el financiamiento se puede aportar a mejorar algo ahí, yo creo que ahí es donde está la gran oportunidad, Felipe, de esta iniciativa que Bancas a Service pues, puede tener muchas expresiones, puede haber un, y lo estábamos referenciando, Scoring as a Service, ¿cierto? cuántas empresas eh, quisieran pues digamos poder contar con un modelo de scoring complementario, adicional o distinto y cuántas empresas que ya tenemos también esta experiencia de pronto en ciertos segmentos pudiéramos eventualmente también habilitar ese tipo de scorings para beneficiar a que más ciudadanos tengan acceso. Entonces, yo creo que esa es como la gran oportunidad y comparto pues que sin duda toda regulación nueva pues atrae, convoca y estamos justamente en ese momento. Pero estoy convencido que con los aportes de todos pues vamos a poder a facilitar para que la URF pueda construir la, la mejor regulación que le sirva a este propósito de inclusión, Felipe. De acuerdo, Carlos, yo creo que ese es el camino, aprender de las, de las buenas prácticas de otros ecosistemas, qué ha sido más eficiente, qué ha sido más seguro, y, y poder construir desde el regulador y también la industria el, el mejor ecosistema y marcar ese camino para el desarrollo donde el consumidor financiero esté en el centro, porque eventualmente el beneficiado es él. Esta, es, todas estas alternativas y esta democratización esta apertura de canales de dispersión de productos y, de, de productos y, y servicios financieros dicen últimas a favor de generar mayores grados de, de, de inclusión financiera. Frente a estos retos, yo, yo quisiera preguntarle a Manuel, porque Manuel nos ha contado de los casos de éxito en México. Pero es, es, pareciera sencillo decir, hicimos una alianza con Telefónica, hicimos una alianza, o Uber hizo una alianza con otra entidad financiera para tener un depósito electrónico. Eso no se construye de un día para otro. Ahora que me, quiero que me cuentes un poco del otro lado, la, la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son los retos cuando construimos un, un, un modelo o una alianza de máquinas a service? ¿Cuáles son los retos más grandes que se enfrentan en este tipo de alianzas desde el negocio mismo, desde los intereses de, del, del aliado y también en materia regulatoria, si existen. En tu experiencia, ¿cuáles fueron esos hitos o barreras que principalmente se identificaron en el proceso de, de, de construcción de máquinas asociadas con aliados? Pues, este, te, te diría que, que, que primero el, el camino no es, no es sencillo, ¿no? Y, lo, y lo dijiste. o sea, Se escucha a lo mejor fácil y bonito, pero pues es, el camino es largo y tortuoso. Eh, y, y más cuando, cuando pues, eres un banco, ¿no? o sea, eres un, los bancos tenemos una tendencia en, en actuar y pensar, eh, no muchas veces afín, a digamos, a lo que están haciendo jugadores que son o sea, digitales puros, ¿no? como un e-commerce, por ejemplo. Entonces, te, te diría que el, el primer reto, eh, y, el, y lo, yo creo que lo platicamos muchas veces al, a lo largo de, de, de esa discusión, es pensar en la solución. ¿no? O sea, ¿Qué es lo que queremos ofrecer al, al usuario final? Eh, y, y, ¿Y de qué forma? Porque es el, el, el eje rector, digamos, de, de lo que vas a construir con el socio. Y, y eso eh, en sí es un cambio de paradigma, porque tienes que estar dispuesto a pensar de una forma que no solamente es pues, la de los bancos tradicionales. Eh, un ejemplo, un crédito digital, eh, pues en los bancos tenemos procesos muy estándares de KYC, este, de buscar al burro información, de scorear, etcétera, etcétera. Y ahí pues, te van a decir, la primera cosa es, no, pero tiene que ser totalmente digital. Tiene que ser instantáneo. Tiene que limitarse de fuentes de datos porque vamos a alternas, porque vamos a escorrer clientes que hoy en día no tienen información, digamos, formal financiera. Y eso te, te supone a ti ser capaz de quitarte la cachucha de banquero y reflexionar de, oye, ¿cómo construyo esto? ¿no? Muy aliado a eso, hay un segundo reto que, que, que, que para mí es fundamental y es sin duda lo más importante, es el resto tecnológico. Eh, necesitas tener eh, un, un, un equipo tecnológico de primera y necesitas ser capaz eh, de dar el lugar a, a tecnología que le pertenece, que, que es como el conductor, ¿no? O sea, porque muchas veces en la banca más tradicional, cuando decíamos al principio, la tecnología siempre ha sido como el área de soporte y muy bien, ¿no? Y los banqueros se, se han desentendido, digamos, de, de lo que sucedía en el backend. Eso tiene que cambiar. De hecho, había sí. una, ayer salió un artículo, no sé de, de, de qué, qué empresa de consulting, que decía que todavía el, estamos al 8 o 10 por ciento de directoras generales al nivel, digamos, eh, financiero, bancario, a nivel mundial que tienen un background o que entienden de tecnología. Y eso tiene que cambiar, porque si no entiendes de tecnología, no vas a ser capaz de, de meterte en este negocio. La tercera, eh, y eso lo, lo platicamos con, con, con Carlos, eh, es que tú tienes que tener una, eh, eh, un convencimiento muy claro y una visión profunda de que eh, ese es el camino a seguir. ¿Por qué? porque el, el, el montar negocios imbebidos, o a sea, finanzas imbebidos con un socio enfocados en, terceros, o sea, en usuarios es un camino que puede durar un año y medio, dos años para construir algo que el cliente va a ver y va, va a disfrutar. Y hay muchos roadblocks. Va a haber momentos donde vas a decir, oye, puta, es que nunca vamos a llegar, va a haber momentos de dudas, inquietudes, político interno. Y entonces tener una visión muy clara desde la alta dirección que es el camino a seguir y que el... el Llegaremos, cuando llegaremos, pero llegaremos, te diré que es fundamental. Si no hay un soporte de leadership dentro de la institución financiera, esto no puede salir como, como iniciativa. Y finalmente, y lo mencionas y, y, y, y Carlos lo explicó también el, eh, justamente eh, ahora, es pues la regulación. Es decir, nos movimos en entornos que son sumamente regulados. Nos movimos en entornos donde finalmente pues, el cliente tiene que saber lo que está queriendo. Hay temas sensibles como data. Hay una regulación que se está este, conformando de la de Open Banking. Y, finalmente, es, es asegurar de que en, en cualquier momento del diseño del proceso, eh, pues, no se estás pasando un límite que, que es el límite regulatorio ¿no? que, que, que fija la ley. Y yo creo que para mí esos son los, son los grandes bloques, digamos, de, de, de retos. Eh, que uno tiene que enfrentar cuando se quiere lanzar en, en, esta, eh, en esta aventura. genial Emanuel, bueno, nos queda un par de minutos. Quisiera hacerle una última pregunta a Carlos, muy, de, muy en línea con lo que nos acaba de decir Emanuel, eh, eh, de tener unas fuentes de informaciones muy robustas, de tener acceso a data de otras fuentes para poder caracterizar y que, generar unos, unos credit scoring pero pensando en generar mayor grado de inclusión entiendas no desde productos únicamente de depósitos, sino también desde los primeros créditos, porque hay muchas personas que nunca antes habían tenido acceso a un crédito formal. Y, y creo que tú ya lo has hecho muy bien y tú ya es una muestra de, de aquellos primeros pasos de, la, de, las, de las personas que por primera vez tuvieron un producto de depósito, por primera vez tuvieron una tarjeta de crédito y que parte de la estrategia ha sido conocer a, a una masa de clientes o potenciales clientes que hasta el momento no hacían parte del ecosistema financiero y darles esa primera credencial dentro del sistema financiero de contar con un producto eh, de crédito eh, a partir de la información y análisis eh, de la misma que, que se ha hecho a partir de las alianzas y, y, y del conocimiento por fuentes de información externas entonces qu quisiera que nos contaras en, en un minuto para darle cierre ¿Cómo ha sido ese cambio de mindset de decir, tenemos que, que generar mayor inclusión y, y poder llegar a esta población desatendida que seguramente hay muchos que tienen perfiles muy interesantes para, poder, para tener acceso a crédito por primera vez? De acuerdo, Felipe. Yo creo que es un poquito romper también los prejuicios del, del, del enfoque tradicional de riesgo de crédito que con esta data enriquecida se pueden romper esos, esos prejuicios o esas, digamos, tal vez mentalidades de pues como esta persona no la conozco porque no tiene un puntaje entonces simplemente no le presto <ríe> y como en un formato de estos de, de, de, de, de dar financiamiento solo con la cédula donde no hay documentación porque además muy probablemente la persona es sumamente informal y no va a poder aportar un soporte de ingresos pues esto claramente los excluye entonces yo creo que la gran oportunidad lo bonito en este caso de tuya es entendimos a partir de esta información y les doy ejemplo hogares donde probablemente el, el, el, el, la cabeza del hogar era el único que tenía créditos o las líneas telefónicas y, y tal vez el resto de los miembros del hogar no tenían nada, a su nombre entonces pues no tenían puntaje y eran típicamente excluidos. Esto es lo que nos ha permitido en este caso con la información enriquecida del retail es justamente encontrar que de pronto sí estaba esa señora que aunque no tenía un puntaje en el buro pues resulta que ella sí hace un mercado de tanta plata y lleva 10 años o 5 años y puedes anticipar e inferir y, y les digo pues digamos que, que la forma en la que llegamos a construir modelos propios que de verdad discriminan muy bien, pues le ha abierto esta posibilidad a personas que de otra forma pues muy difícilmente no tenían un soporte de ingresos, no tenían un puntaje en un buro y, y típicamente pues eran excluidos, entonces aquí yo siento que hemos podido dar pues digamos como ese avance eh, y las conclusiones son muy bonitas, cuando uno analiza eh, por supuesto que también jugamos en un mercado muy subprime, eh, pero de todas maneras la brecha o la diferencia en las calidades de las carteras no es tan grande comparativamente, es decir, la gran hipótesis que hemos demostrado es no es que sean de mayor riesgo, no es que necesariamente paguen mal, realmente necesitaban una oportunidad de acceso y esta, y esta data, porque fue la data realmente la que permitió que se, que se enriquecieran estos modelos de, de riesgo propios, y esto pues ha dado más acceso, como les decía, en los últimos años a 1.2 millones de colombianos que probablemente pues estaban más financiándose porque la necesidad sí la tenían en un, en un mercado pues más informal y, y de pronto no tan digno. Entonces, esto yo creo que le, le moviliza y le prende a uno pues, digamos, muchas oportunidades de cómo con esta data y lo decía, si yo puedo saber el transporte, el consumo de telefonía celular y estamos avanzando en tuya justamente en incorporar pues obviamente otras fuentes alternativas de data, pues esto abre un mundo de posibilidades desde la desde las orillas pues de una entidad de financiamiento, pero también eh, insisto en qué le puedo resolver yo a las personas y ahí es donde creo que está la gran oportunidad, Felipe. Oh, totalmente de acuerdo, Carlos, totalmente de acuerdo en romper esos paradigmas y generar esos primeros acercamientos, oportunidades a muchos sectores atractivos. Eh, Emanuel, ¿algún mensaje? Final que nos quieras compartir antes de darle la palabra a Adriana para un mensaje de, de clausura. No, más bien te, te, te diría que eventos como este para mí son buenísimos porque, porque muestran que lo que comentaba al rato, ¿no? que es una oportunidad tremenda, eh, la de Banking is the Series of Finance, pues yo creo que no es una realidad mexicana, es, es una realidad de América Latina seguramente en otras geografías. Y, y también el... el, el el, el otro mensaje que, que Carlos lo ha dicho a lo largo de esta y que para mí es sumamente importante es, atrás de todo esto, eh, se habla de necesidades, se habla de usuarios y, y más importante se habla de inclusión financiera. Y, y, y creo que eh, quizás a través de esta nueva tendencia que, que como lo comentamos, está por quedarse, eh, llegaremos, a lo mejor no en un año o dos años, pero Quizás en los próximos cinco años a, a realmente democratizar el acceso a servicios financieros. Y si hacemos esto, yo creo que no es solamente beneficiario para, para nosotros y para los socios y los usuarios, pero para nuestros países eh, y, y ayuda, digamos, al crecimiento económico. Y, y entonces yo creo que eso es, es, es, es sumamente interesante eh, y, y, y positivo poder estar en un foro eh, aquí en, en Colombia y, y escuchar. Esos mensajes que también queremos defender allá en México. ¿no? Entonces, la verdad es que me, me alegra mucho y, y me da mucha confianza eh, de cara, a, digamos, a, a ver el futuro próximo. No, muchísimas gracias, Manuel. Y Carlos, gracias a los dos por, por su participación eh, en este jueves de integración. Le doy la palabra entonces a Adriana Ceballos para un mensaje final. Nuevamente, muchas gracias. Gracias. Hola. Bueno, no, pues como, como lo dije al principio y no me hicieron quedar mal, qué cantidad de, de información interesante. Yo quiero, eh, digamos que empezar retomando las últimas frases o los últimos mensajes, tanto de Carlos como de Manuel, centrados en cómo finalmente esta nueva eh, tendencia o oh, de Banking as a Service en realidad tiene en el centro eh, o como objetivo principal el usuario. Y como esto de verdad generalmente se está enfocando a ese usuario que tradicionalmente no tenía acceso a servicios financieros. Fuera por falta de puntaje, por falta de crédito, por falta de recursos, por falta de información o por cualquier infinidad de, de combinación de factores. Es gente que se había quedado por fuera del sistema. Y finalmente Banking as a Service está probando ser una solución para inclusión financiera. Por lo menos en los países de América Latina resulta ser... Eh, una opción que no existía antes. Eh, me pareció interesantísimo también ver el proceso que ambos comentaron de cómo primero la banca digital simplemente se, trata, se trataba de digitalizar operaciones que se hacían tradicionalmente en una sucursal. Simplemente miremos cómo estos procesos normales ahora los hago en línea y me convertí en un banco digital. Y cómo esto ha ido, digamos que evolucionando, obviamente, al punto donde estamos hoy. Hablaban de Tuya, el ejemplo clásico de cómo se empezó hacer de manera análoga, o sea, físicamente, el punto de venta. Usted tiene cédula, muéstrame sus datos, usted compra mercado acá, sí, venga, le doy acceso a una tarjeta. Y cómo todo este proceso, pues básicamente con el avance del, del sistema digital, eh, en el que podemos hacer hoy en día, y lo hemos hablado nosotros en otros foros, Felipe, eh, el tema de cómo la pandemia permite ahora que yo haga mercado, eh, pague servicios, pida carros, Comida, eh, compre regalos, todo en línea. Entonces, como que el, X, el ecosistema digital en el que vivimos hoy en día es súper robusto. Eh, y era apenas lógico que los servicios financieros eh, trataran hacer, de hacer parte de esto. Y, y, y otra gran conclusión que veo es el tema que hablaban de las alianzas, mejor dicho, cómo el sistema financiero se une con todos estos otros ecosistemas digitales de otros sectores, sean telcos, sea retail, sea la industria automotriz, sea transportes, bueno, todos estos que mencionaron y cómo efectivamente en esa unión, cuando se mantiene al usuario en el centro, es donde realmente se van a poder ofrecer soluciones que el usuario busca, mejor dicho. Y, y creo que en esto, eh, tanto Manuel como Carlos hicieron mucho énfasis de eso, no se trata tampoco de llegar y ofrecer todo el portafolio de servicios financieros en todas las situaciones, sino entender en cada uno de estos momentos qué es lo que debo ofrecer. ¿no? Cuando yo estoy pidiendo un Uber, ¿qué es más probable que yo busque? ¿Una tarjeta de crédito o abrir una cuenta o abrir un depósito? O... Y yo creo que esta información enriquecida, como la llamaban eh, eh, eh, todos ustedes en la conversación, en donde no solamente están los, los datos del sector financiero, los datos del usuario, sino también los datos de este otro sector de la economía que está participando en este ecosistema digital, cómo esta combinación de datos es lo que realmente les permite ofrecerle a su usuario lo que el usuario quiere. O sea, que no se sienta como bombardeado o saturado de todo un portafolio de servicios que no necesita, sino que efectivamente en cada situación le logren llevar el producto que quieren. O sea, a mí eso me ha parecido maravilloso, el tema de que efectivamente con este tipo de estrategias se logren bancarizar personas que tradicionalmente estaban afuera. Me parece maravilloso, no me imagino, eh, Mocho, la felicidad de uno tener acceso a un producto más económico, digamos de crédito, más económico a lo que le ofrecen en el sistema informal, que, sa que todos sabemos eh, que, que, que es la usura. Eh, eso me parece, digamos, que un una conclusión interesantísima eh, y me parece que otro tema que es importante resaltar cuando hablaron un poco de los retos eh, el tema de la regulación de cómo vamos a hacer para manejar garantizar la privacidad y la seguridad de estos datos y tú sabes que eso también es un tema que es recurrente digamos que en, en todos los negocios y en todos los foros y en todos los ecosistemas que se han ido digitalizando el tema de la seguridad se repite una y otra vez. Ese es, digamos que un gran temor eh, con el IoT, con la inteligencia artificial, mucho. En donde uno esté, está el tema de, bueno, ¿cómo garantizo, mucho, en todos estos flujos de información y flujos de datos que son maravillosos, ¿cómo garantizo yo que mis datos se mantengan con la privacidad que tiene que ser? Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes retos, pero creo que, que efectivamente eh, los gobiernos de todos los países lo han ido abordando a su manera con regulaciones que traten de garantizar eh, que esta información efectivamente se maneja como debe ser. Pero digamos que quedo muy, muy optimista. Me, me pareció una charla muy interesante. Me parece que si el futuro sigue como viene siendo, digamos que como ha sido la trayectoria, tanto como lo explicaron en México, como el caso de tuya en Colombia, el panorama, digamos que resulta muy alentador eh, para la inclusión financiera de estas personas que por un motivo u otro estaban por fuera de él. Así que creo que ha sido una charla eh, muy, eh, eh, muy enriquecedora eh, que nos ha abierto los ojos probablemente a, a muchos eh, y donde nos ha acercado y tratar de entender bien qué era lo que querían decir eh, por Banking as a Service y cómo esto era un poco más que simplemente eh, un banco que se ha ido digitalizando. Entonces, eh, nada, pues agradecerles una vez más a todos por, por su participación y e invitarlos a que nos acompañen en una próxima edición de los webinars de Jueves de Integración. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Adriana. Un feliz día para todos y nos vemos en un próximo capítulo. Perfecto. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao.